Hoy nos encontramos en la Comunidad Tigua que se encuentra localizada en el kilómetro 6 de la vía Leticia Tarapacá, estamos pues en compañía del Instituto Humboldt realizando un ejercicio de ciencia ciudadana que se llama el Bioblitz, eh, las biodiversidades en Colombia. Eh, el grupo que vamos a trabajar nosotros es el de anfibios y reptiles y con compañía de la Comunidad pues vamos a registrar el mayor número de especies que podamos por medio de las observaciones y visualizaciones de este grupo. También pues estoy como apoyo para ayudar en la identificación de estos animales, ya que muchas veces solo por fotografía no es suficiente, sino también se necesita tener algunos ejemplares para poder revisar en el laboratorio para ver una identificación más acertada de estos animales. ¡Ey, espera! Oh. Ah. <risa> La de naturalista. ¿Tú sos naturalista, ¿no? ¿Sí? Rancés? No, no traje. Pero... Este lo es. los que yo sí no escribí. Que es Qué de bolita cremita. Uy, este yo le tiro un... un montón. ¿Este es un ¿Cómo? ¿Este es un no, no, esto es una noris. Estos bayolitos son un espacio de encuentro en donde biólogos, ecólogos, gente con conocimiento técnico tiene un espacio de diálogo con otros conocimientos igualmente importantes que son los conocimientos ancestrales. Entonces vamos charlando a medida que vemos un ave, una planta, un insecto, una fí, un reptil. Cualquier pequeño encuentro es un espacio de diálogo para que tengamos este conocimiento de doble vida. Que ella está relacionada pues, vamos, con. Vamos, el, con a medida que cuando la fruta está verde, ella es verde, a medida que se va madurando la fruta y va tomando el color rojo, ella toma el color rojo, entonces hay un tiempo que ella tiene veneno y hay otro tiempo que, que no tiene veneno. ¿eh? Aprendemos mucho también con las comunidades, con Juan Carlos, con sus historias de vida de, de la región, del territorio, también, entonces aquí estamos siempre aprendiendo, ¿no? siempre toda la vida vamos a estar aprendiendo. ¡Ay, Yo o coro y ya de de de de de